Venezuela. Ahorita nos reconocemos entre ellas. Recono que hay en el país. No sabíamos cuántos grupos de indígenas habían. Ahora sabemos dónde están, en qué estado se encuentran, en qué situación están nuestros hermanos indígenas. Tenemos la oportunidad de ir a velar por ellos, de hacer algo por ellos, de llevarles educación, salud, bienestar. Y eso es lo que ha hecho el comandante Chávez. Por eso sí a la enmienda. Por eso sí al presidente Chávez. Chávez no se hasta el 2021. Y, y eso es por ahora. Bueno, podemos escuchar entonces las declaraciones de la inclusión, testimonios de la inclusión social que este gobierno revolucionario ha dado a cada uno de los venezolanos y las venezolanas en estos 10 años. Desde el comandante Hugo Rafael Chávez Frías ingresó en el poder. Vemos entonces a través de la señal del sistema nacional de medios públicos como esta gran marea roja está recorriendo la ciudad de Caracas. Buenas tardes, ¿su nombre? Carly Cárdenas. ¿Por qué él cielo la enmienda constitucional y la importancia del presidente Chávez en esto, en esta revolución bolivariana? Señores, es el único presidente que se ha encargado de este pueblo, que lamentablemente todos los gobiernos anteriores no lo hicieron. Este presidente está con todo y para todos, para ricos, para pobres y para todo el que necesite. Allá los que no tienen conciencia que están recibiendo... Bien amigos, era el reporte que nos estaba ofreciendo y también los testimonios de las personas que se han dado cita allí en la avenida Bolívar de la ciudad capital en esta fiesta popular, el cierre de campaña por el sí a la enmienda constitucional y justamente vemos el recorrido del presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hugo Chávez, quien va rumbo a esa tarima central donde este importante número de venezolanos y venezolanas que el día de hoy se han dado cita allí en la avenida Bolívar de Caracas, pues quieren esperar ese mensaje rumbo al proceso electoral de este 15 de febrero. Ya cuando está todo listo para que cada uno de los electores y electoras eh, puedan acudir masivamente a esta fiesta democrática que se va a realizar el 15 de febrero y que sin duda pues garantiza el talento, el talento democrático de nuestro país. La decimoquinta elección que se realiza acá en nuestro país luego de 1999. ¿Vemos este? Eh, gran eh, cantidad de venezolanos que se encuentran allí representantes de las misiones sociales, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y no son los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, cada una de las personas que cree y que confía en este proyecto de enmienda constitucional y que quieren dar continuidad a los logros, avances y proyectos que ha ejecutado el gobierno bolivariano, allí se encuentran dando un sí contundente a este proyecto de enmienda constitucional. Es bien importante recordarles y tal cual, formación y de difusión que ha llevado adelante el Partido Socialista Unido de Venezuela y el comando de campaña Simón Bolívar, dar a conocer estos cinco artículos que se van a enmendar este próximo 15 de febrero y que significa ese importante logro y ese avance del gobierno bolivariano y que tal cual como lo han dicho algunos de los testimonios que se han mostrado a través de esta transmisión del Sistema Nacional de Medios Públicos pues quieren seguir contando con la presencia del presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela presidente de la República Hugo Chávez a lo largo de estos años. Allí pues con muchísimo entusiasmo que por supuesto caracteriza a los venezolanos se encuentran en estos diferentes puntos donde todo un equipo del Sistema Nacional de Medios Públicos se encuentra desplegada en todo a lo largo y ancho de la avenida Bolívar para llevar esos testimonios de cada una de las personas que se han dado cita allí durante el día de hoy. Es bien importante también resaltarles que a lo largo de esos testimonios que se han presentado por los diferentes equipos reporteriles que se encuentran allí, han hablado de la importancia de los logros de la Revolución Bolivariana durante estos 10 años, han hablado en materia de educación, de salud, de de economía, logros importantes que se han materializado y que por supuesto ellos desean que continúen y una oportunidad como esta pues no se puede desaprovechar y es esta enmienda constitucional que se va a someter a referéndum este domingo 15 de febrero por el pase, en estos momentos nos encontramos en la avenida Bolívar, en donde se vive un ambiente de alegría, un ambiente de entusiasmo, en donde las personas están participando activamente en esta actividad, este cierre de campaña por el sí. Vamos a conversar con algunos de los ciudadanos para que nos ofrezcan sus impresiones. Buenas, caballeros, su nombre y su apellido. Bueno, mi nombre es Luis Eduardo Villalta Quevedo. Eh, soy estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela de Comunicación Social, este, miembro de la Federación Bolivariana de Estudiantes. Estamos bueno, aquí apoyando el sí rotundamente. Queremos invitar a todo el pueblo venezolano a que participe este domingo en las elecciones eh, para decidir entre dos tendencias. Pero mayoritariamente aquí está el pueblo que decidió apoyar a nuestro comandante y por eso votaremos sí en esta enmienda. Así que bueno, invitamos al pueblo a participar y que nadie se quede en su casa, todo el mundo participa. Hemos observado tú los cambios revolucionarios en la materia comunicacional, dándole poder al pueblo que los consejos comunales tienen, la, tienen el poder de crear lo que son los medios alternativos y comunitarios y ellos mismos son los responsables de dar las líneas en esta manera. Bueno, eh, te explico el espacio que domino, que es dentro de la Universidad Bolivariana, donde nosotros los estudiantes de comunicación social hemos presentado proyectos a las comunidades, en las cámaras venezolanas de televisión un ambiente de total alegría esta gente que respalda el sí a la enmienda constitucional podemos hablar entonces de que hablamos de 100 veces más pues la marcha comparada con el, eh, la marcha o la mini concentración que tuvo la oposición vamos a hablar con el diputado Calixto Ortega Hola. muy buenas tardes cómo le va por qué sí la enmienda constitucional bueno sí por muchas cosas nosotros venimos caminando desde la asamblea nacional por toda la avenida Universidad, la avenida México y ahora aquí en la avenida Bolívar, donde es evidente cada día el apoyo popular con el cual cuenta el presidente Chávez después de 10 años de gestión. Muchísimos presidentes latinoamericanos del mundo quisieran, después de una gestión de 10 años, mantener este apoyo y la razón es una sola. Porque el presidente Chávez, con todo el equipo del gobierno bolivariano, ahora con gobernadores y con alcaldes, está apuntando a la solución de los problemas más eh, ingentes de la población. La solución de los problemas de salud, la solución lo de los problemas de educación, la solución de los problemas de una alimentación adecuada a través de las misiones... Bien temprano salgamos a votar para darle contundencia a este proceso y para que siga adelante. ¡Patria, socialismo, muerte, venceremos! Bueno, soy parte de las personas pues, que se encuentran aquí respaldando el sí a la enmienda constitucional. Como podrán observar en las cámaras venezolanas de televisión, ya el comandante presidente Hugo Chávez se encuentra en la tarima y nosotros vamos a seguir continuando. Ah, con su pueblo sí va.